estamos en el segundo bloque de nuestro programa de día lunes con las patos las de Radio Given. Bienvenidas a todos chicos. En el corte venían bailando sí, totalmente. Me la canción. El tema. Sí. sí. <risa> No, no, muy no, no. no se haga las sonza, por favor Claro, muy serias en la radio, muy claro, correctas pero su A la parte hora de la, la información, mensajes, pero Yo cada tanto sí. derrapan también, ¿no? No, no, en realidad es a la inversa, Clarita ¿Cómo andan, <risa> chicos chico? Muy bienvenidas, ¿Cómo chicas, Gracias. ¿cómo están? Un placer no, Un gusto tenerlas por acá, poder acercarlas a nuestro público también Porque Radio Will está celebrando un año más Este es un mes aniversario Y las chicas vienen a contarnos un poquito cómo es su trabajo, cómo es su día a día Y también un poquito de, de la historia de la radio, claro ¿no? A ver, hace cuánto tiempo que están allí ¿Quién quiere arrancar contándonos? Bueno, somos parte del inventario ya Ah, ok Sí, cuando el... los, los bienes muebles Ah, ah, ah final no, la, está... Tanto amortizamos años sí. a cambiar Recanje. no, bueno Sigue llegando gente nueva Ustedes a la, a la tele, a los medios Y las patos seguimos Por algo será, Pato Yo creo que por nuestra capacidad Nuestra intelectualidad Pero por supuesto Y Todo el público que... también ya las quiere mucho eh, porque creo que somos el nexo Por supuesto eh, Hacemos mucha, mucha conexión Ahora está de moda la palabra empatía Pero me parece que eso es lo que logramos con, con la gente Y la gente sabe también que lo que somos fuera del aire Es lo que somos al aire Tal uh -huh. cual, se muestran auténticas es Igual la Tal En cual, realidad nuestra sí. función, para quien no lo sabe en radio eh, Significa locutora de turno Ajá. La locutora de turno, la función que realiza Es el nexo, como bien decía Patito Lanís en, con el oyente y los conductores y el equipo del programa. Perfecto. Entonces, hay temas candentes, temas serios, y los oyentes preguntan cómo. Y nosotros nos ubicamos como un vecino más, un oyente uh -huh. más. Uh -huh. Entonces, por eso debemos tener empatía, lo sentimos así compatito nos hemos hecho amigo, amigos de, de varios uh -huh. oyentes, uh -huh. ya son, eh, son muchos años trabajados, gracias a Dios, Espero que continúe así en Radio New will y, y la verdad que somos muy felices porque es la profesión que elegimos, que amamos uh -huh. y para quien alguna vez decida por una carrera de locución, eh, tiene que ver con esto de entretenimiento y de ser como la, la compañía, la buena compañía de uh -huh. los conductores. Claro, eh, ubicarnos en ese en esa función. Ustedes son las que leen el WhatsApp, las que están atentas uh -huh. a los audios, a los llamados, entonces ese es el nexo que se hace, ¿no? Para hacer llegar a los conductores uh -huh. esas inquietudes, esas consultas que van surgiendo, ¿no? A lo largo del programa. Claro, y también eh, seguramente alguno de los oyentes a veces se enoja, incluso con, con la locutora, uh -huh. porque dice, no, lee, no leo este mensaje, <risa> no leo, sobre todo cuando son quejas. Y después, eh, me hago cargo de lo que digo, el trabajo de filtrar. Yo uh -huh. filtro mucho mensaje que sea agresivo, claro. eh, que no que esté con un lenguaje que en realidad no viene a aportar nada. Claro. Que no suma, ¿no? Que no suma, uh -huh. exacto. Y me parece que estamos incluso en un momento, no solamente del país, sino del planeta, de la humanidad, uh -huh. en el que tenemos de bajar un cambio Sin y dudas. empezar a ver que a veces la queja en sí no suma. Uh -huh. Uh -huh. Sin duda. No. Lo que suma es la acción. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en lugar de tanta, que, tanta queja, hagamos algo por cambiar desde lo poquito que tenemos hasta lo, lo mayor. Igual, igual vamos a decir algo, eh, como manejamos, como bien decís, el WhatsApp de la radio, ¿qué es lo que hace uno con el WhatsApp? Lo hace propio. Claro. Entonces, Voy a cometer una incidencia. Por ahí hasta nosotras le bajamos los ¿viste? Claro, claro, los claro tecines, la Entonces les contestamos ¿Sí? así, sí, personalmente. Yo sí, he, he logrado varias invitaciones a comer asado. Epa, claro, la no? ¿Alguna cita, alguna propuesta a un recibo, indecente? Eh, propuesta indecente, no, soy yo la que... Hago. ¡Luca! <risa> <risa> Sí, bueno, sí, lo ¡En el nombre de Niwil, Bueno, bueno por anécdota, en otras épocas, pero no en, no en Niwil, estamos hablando de Niwil, pero en otras épocas, sí, ya que estoy a los 50 años, ya a esta altura, ya pasé todo, chicos, así que puedo confesar cosas, pero, pero incluso encanta. hasta las, las graciosas o cómicas. A mí Brava me dio eh, varios momentos, cuando estuve Ajá. en Brava, hacía locu locución y operación, ¿Sí? eh, una de ellas fue un novio por ahí perdido en la zona este, ¿Sí? ya está, ah. listo, lo olvidamos, porque en realidad no prosperó, sí. Sí. porque claro. la otra persona no puso lo que había que poner en ese momento oh, en la mesa pero, no importa gracias, gracias porque si no, no tendría lo que tengo yo pero ahora fue en virtual mi vida. o se alcanzaron no, a conocer, conocer y todo. Claro, bueno. sí, sí, sí, sí, bueno ¿sí que bien Ay. lo que dejó la radio? No, no. Música romántica, no, cortemos. cortemos. No, no, no, no, no. Sí, ustedes no. son las voces sensuales de la radio, porque quizás hay muchos que están al aire, que tienen mucho conocimiento periodístico y demás, pero no son locutores, entonces no tienen e esa voz tan Igual, trabajada. Igual esa voz No, ¿Y pero lo, de la, voz es un, la voz lo de la voz es un mito, chicos. Lo de la pero ustedes tienen voz usted tiene preciosa. La, la segunda anécdota, para que ahí me acuerdo, tengo una íntima amiga de Rivadavia que fue a raíz también de Brava, ah, que mira. me dijo, no tenés Facebook, no, yo te hago uno, después vos cambias la Controseña. Bueno, mensaje va, mensaje viene. Una de mis mejores amigas. no eh, te puedo creer. Su niño ya tiene 10 años y son 10 años de amistad. Bueno, es lo, lo que genera, ¿no? Es la, la la cosas realidad, hermosas. La cosa. También, el con también, también hay, gente? hay anécdotas, como bien decís, el tema de las voces sensuales. Sí. Y bueno, uno en radio es como leer un buen libro. Uh -huh. eh, uno se hace el protagonista o la protagonista <risa> de acuerdo a los cánones de belleza que uno tiene, Tal cual. de gustos. Entonces... La radio es magia. Claro. Yo tengo varias anécdotas. No, pero en, Est en nuestro estaría caso... Estaría todo, todo un programa contando anécdotas. No. Pero no cuente, no, no, no, no que No, no. En, que, en que, nuestro que... caso ha sido... Ha sido sí. Confesemos que cuando nos han conocido han dicho, chicas, son más lindas de los que imaginábamos. No, no Compá, pero pensemos, No, No, <risa> No, es mentira. Te juro que tengo anécdotas así como... Como que se me acercó hace muchos años un chico muy lindo, joven, ¿Sí? y me dice... Ah, y me miró de arriba abajo con una desazón. Ay, no. No, y me dice, ah, vos sos esa voz romántica, esa voz... Pero yo te hacía rubia, de ojos celeste, alta. Bueno, uno, uno se ríe, está acostumbrada a ese, a ese ir y venir de la audiencia. Pero si no tuviéramos esta personalidad... Eh, a ver, hemos hecho de una profesión que nos paguen... El hablar todo uh -huh. el tiempo uh -huh. Y qué es lo que le gusta a la mujer Hablar todo el tiempo Y que te paguen es fantástico, fantástico. Así Incluso. que yo siempre uso esta frase Y sí, bueno eh, Nos gusta la comunicación a ambas Somos amigas antes de, de ingresar a Radio Niguil uh -huh. E ingresamos en diferentes épocas Yo agradezco a Radio Niguil Porque, a ver Era un sueño Y se me cumplió Y realmente agradezco a Radio will Y en especial Bueno, a mis compañeros de trabajo que eh, son increíbles, porque la verdad que somos una familia, eh, nos decimos todo en la cara. Nos estás muchos... en primeras voces. Yo estoy Pato. en primeras voces uh -huh. y en te digo lo que pienso. Perfecto. Mi, mi función de locutor de turno uh -huh. es de, de 7 a 13. Perfecto. Me banco a Ácaro. O sea que te has escapado <risa> ahora <risa> un ratito del aire. Claro, soporto a Ricardo Montacuto Ajá. y soporto a Andrés Gabrieli. Guau. Wow. Wow, sí, tal cual. <risa> Completito. <risa> eh, y bueno, y Patricia Lanís... Eh, está tarde, la tarde. Claro. Yo estoy a la tarde, pero... Una le pasa la posta a la otra, ¿no? sí, En realidad, como dicen algunos, ha sido una, he sido en una época la leona de toda la cancha y lo sigo siendo Así que después, me la semana que viene... Me escuchan en la mañana. Claro. claro reemplazo la patita. Ah, bien. Así bueno. que pero tengo conexión ahí con los distintos conductores. Claro. Pero de verdad, no agradecer a la audiencia, agradecer a la audiencia porque sí, son, geniales. son ellos los que nos siguen eligiendo. Uh -huh. y, y, y realmente esta magia, esta, esta, este intercambio de sentimientos, cuando hemos estado mal, nos ha pasado algo, eh, sinceramente han estado. Uh -huh. es, es, muy, es muy loco todo. También cuando cuenta, hemos tenido buenos momentos claro. personales. Así que yo a la audiencia de Radio Niwil, gracias por seguir eligiéndonos. Y bueno, acá con Patito seguiremos respondiendo los WhatsApp. Y si hay alguna invitación... También. Ahí estamos. Y más allá de, de estas anécdotas del público, ¿qué les ha dejado sí. la Radio Niwil en lo personal a ustedes? ¿Y qué les sigue dejando, obviamente? Eh, me ha Mira, toda una vida me ha, eh, me ha marcado, yo me emociono, eh, en este momento estoy emocionada. Además, qué lindo que es trabajar en lo que elegiste, en lo que soñaste, uh -huh. toda la vida, porque yo sabía lo que iba a ser desde, desde cuando tenía cinco años. Uh -huh. ¡Ay, bonita! Sí, y... Te eras parlanchina y, de gente? ¡Ay, tremenda, <risas> tremenda! Conducía todos los actos, no. actuaba. Pero además, es... Eh, eh, es mi vida uno A veces uno dice, no tienes que decir que el trabajo es tu vida Pero realmente es mi vida uh -huh. y, y lo que he logrado Emocionalmente con, con, la, con la audiencia, con los oyentes A mí me acompaña siempre eh, Más allá de mi, de mi vida personal Con mi hija Que, que de paso me está viendo Un beso Larita <risa> eh, Larita Tello eh, A ver, es mi vida eh, Me ha dejado, me entretengo Trabajar en algo que te divierte no te pesa, uh -huh. claro. Es, es increíble. Y así que, bueno, yo le debo muchas cosas a Radio Nihuel. En mis mejores momentos, algunos momentos laborales pasajeros, pero siempre se han subsanado. Así que eh, elijo seguir cumpliendo años junto a Radio Nihuel. Sí, no, no, no, no, <risas> a, a mí me ha hecho crecer mucho como, como persona, como mujer, porque también desde hace un tiempo que que atraviesa un momento de descubrimiento, autodescubrimiento, así que también me ha ayudado muchísimo a eso, a reforzar lo que no quiero uh -huh. en mi vida, uh -huh. eh, a elegir los lugares en los que quiero estar, las personas con las que quiero trabajar. Entonces también me ha ayudado muchísimo a eso. Y yo, yo espero también que a la gente del otro lado, cada vez que escucha la radio, eh, algo de lo que decimos o algo de lo que digo, le llegue al corazón. Y si le alegró la vida O lo hizo reflexionar o pensar Ya está todo hecho El objetivo está cumplido Sí Qué lindo Chicas, el aplauso Para de El este <coughs> aniversario de esta radio eh, Tan compañera, ¿no? De los sí. mendocinos Desde que te levantás Están acompañando en primeras voces Hasta que termina el día Con la información Con entretenimiento Y con estas voces sensuales Aunque Ay, ellas digan que no Muy sensual, sensuales todo. Voces hay, espectaculares Mira, tenemos un muy mensajito bonita. Dice un besote muy grande a las dos patitos que son unas genias. Eli del chiosco de la Facultad Massa. Oh, <risa> <que Eli>. ¡Ay, <risa> Eli, te quiero. Sí, claro. Claro, ya vamos, ya vamos a pasar a pagarte lo que te debemos. ¿En la Universidad Massa? ¿Las dos? Eh, no, no, pero eh, eh, de la época de hace muchos años. Hace de, cada, ah, somos, Ella tenía por, el kiosco por, eh, afuera de la facultad. Claro, traicionábamos la al buffet de la facultad, vivíamos ah. y nos hicimos amigas con él. Claro, pero, pero <risa> somos recibidas de la Universidad Massa y gracias a Dios. Ahora esos sí profes. Sí, de Taller y, de Radio, soy tanto. muy feliz. Chicos, no hagan lo que yo hago, ¿saben? <risa> Pórtense bien, estudien, <risa> sean responsables. Claro. Chicas, muchísimas gracias. gracias. por venir. Un placer tenerlos por gracias. acá.